Listo, pues bienvenidos, vamos a hacer una apertura de Cyberstorm Access Y pues bueno, vamos buscando sobre todo, ya saben, las Starlight En esta ocasión no hay alguna estrategia que estemos buscando para jugar ni nada de eso Pero bueno, comenzamos con la primera secreta que es Vicious Astraloud Esta secreta no parece ser de las buenas, pero la verdad es que con Yu-Gi-Oh! ya no se sabe, ¿no? Después pueden subir de precio y muy bien una Morganita La verdad es que es una carta que se está buscando mucho Y yo he visto que salen muy poco Así es que Listo Nos vamos con el siguiente Vamos a ver Talar Knight Liran Listo vamos a continuar Con Manadium Prime Heart Muy bien la verdad es que el arte de esta carta me encanta. Desde que la vi dije, wow, es muy bueno. No sé qué hagan y, y la verdad es que no creo jugarlo. Pero al menos del lado del arte se ve muy bien. Vamos a ver qué es el siguiente. Manadio Fearless. Muy bien. Eh, Purrelli, que tristemente salió todo en común. Y pues la verdad es que eh, tal arte. Al Altar Knight, Altarian. La es que el soporte de Purrelli, pues es muy esperado. Todos creen que va a ser una estrategia muy destacada. Gate Roar. Y pues yo creo que muchos los estábamos esperando, al menos en Ultra. Pero pues salieron comunes. Rebirth of the Seventh Emperors. Listo, Imperial Princess, Guncan y otra Morganita, muy bien, la verdad, muy bien esta caja, ya vienen dos Morganitas, que pues la verdad es que es una muy buena carta, ya tenemos eh, cerca, estamos cerca de la tercia y este Infinitrack Track Road, Roller, y la verdad es que el arte de los Infinity Track siempre me ha parecido muy bueno, eh, se, ven, se ven como muy grandes, no, a pesar de que están en una cartita, se ven así como impactantes. Listo, vamos a ver. How did I get here? Wish Dragon. Muy bien. Este es un arte un tanto gracioso. La verdad es que aunque es un dragón se ve muy chistoso. Y vamos a ver. malón Super Heavy Samurai, Protect Code Toker. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir de atrás hacia adelante. Por que eh, se me hace que la secreta viene hasta adelante. ¡Oh, no! ¡Puede ser! ¡Perfecto! ¡Perfecto! <risa> Esta carta me dejó sin palabras. La verdad es que tiene un arte impresionante. Por supuesto que es el arquetipo de los caos. Es uno de los, yo creo, más, más este pues queridos. no Desde aquella expansión de invasión del caos hasta ahora sigue siendo muy buscado. Y me parece que pues es la mejor carta del set. Pero pues bueno, ya está en nuestras manos. Y la verdad es que muy probablemente la conservemos. bueno entusiasta. Y es Fortnite Chaser. Vamos a ver. Etudes eh, of Branded. The knight Liran. Muy bien. Sleepy Memory. Muy bien, Sinfonía y Gold Pride Pinbolero. Muy bien. Vamos con lo que sigue, Purrelli y Manadium Abscission. Listo, vamos con el siguiente que eh, viene Purrelli, Synet Rollback. Y pues muy bien para las estrategias Siverso porque traen bastante soporte. Firewall Phantom, Reframing y Adularia of the Young Moon. Vamos a ver: Iron Pen, Fufu, Signed Circuit y Baromet de Sacred Ship. Un arte muy curioso. Uh, Sakitama, Mousai, Super Heavy, Samurai, Prodigy. Muy bien. Vamos a ver qué más. medium Reframing, Trap Tracks, Numbers Evil. Muy bien, esta carta la verdad es que se ve muy bien. Yo eh, pues la leí, se ve, se ve muy bien, pero pues no sé con el Bandlist. Normalmente los, los X y Z más fuertes, pues creo que están baneados. Eh, pero eh, pues muy interesante, ¿no? Double Hockey, How Did I. They y super heavy samurai Commander y pues listo vamos a eh, abrir pues la última creo que ya nos salieron todas las secretas y ultras entonces aquí muy probablemente venga una super y perfecto es de bestial Aluber muy bien bueno, vamos a empezar con el resumen, aquí el primero de ellos pues es esta carta que a mí me encantó, que es Manadium Prime Heart, muy buena, eh, después eh, Infinite Road Roller como las Ultras, también Pinballer, Numbers Veil vale. Y bueno, vamos a pasar a las secretas, que es el primero es Vicious Astral Loud, y por supuesto que Chaos Angel, que a mí me encantó esta cartita. Y bueno, aquí de mención especial tenemos a tres super que la verdad es que son bastante buenas, Time-Tiering Morganita y este soporte del Super Heavy Samurai. En esta ocasión vamos a tener como favorita a Chaos Angel, que la verdad es que todo lo Chaos pues me, me encantan, ¿no? Y me recuerda mucho a aquellas épocas de invasión del Chaos.